Buenas tardes con todos, mi nombre es César Matamoros, soy gerente general de la empresa Ancosur y en esta oportunidad vamos a hablar sobre inversiones inmobiliarias y cómo cada uno de ustedes se puede beneficiar de esta oportunidad espectacular. El mundo inmobiliario es una, de los, es una de las industrias más estables a nivel mundial porque cada vez que hay una crisis, siempre, la tierra por lo general no tiende a devaluarse. Entonces estamos en una industria que siempre, bajo cualquier circunstancia, siempre mantiene una estabilidad. En ese sentido, poder refugiar capital dentro de esta industria es muchísimo más seguro que en otras industrias. hay muchas formas de poder invertir en el sector inmobiliario pero esta vez les voy a hablar de tres formas, la primera es poder comprar un inmueble, esperar un tiempo prudente para luego revenderlo por lo general consideramos que para poder hacer este tipo de inversión requieres mínimamente seis meses para poder revenderlo con una plusvalía la segunda forma es poder convertirte en una desarrolladora para lo cual necesitas captar de forma intensiva capital para poder desarrollar un proyecto en particular y la tercera vendría a ser eh, poder formar parte del pool de inversionistas de una desarrolladora para lo cual la desarrolladora te va a convocar para que puedas eh, invertir un capital de un monto prudente para que luego esta te genere pues, rentabilidades mayores que un banco. ¿no? Ancosur es una desarrolladora con una trayectoria de aproximadamente seis años en el mercado bancario. En este tiempo hemos tenido la oportunidad de desarrollar aproximadamente 30 proyectos inmobiliarios unifamiliares y hace un año hemos comenzado con el desarrollo de proyectos verticales. Además de ello, dentro de nuestros procesos de conceptualización de estos proyectos, consideramos que la innovación es indispensable como un medio de poder generar mayor valor a las propiedades. Es así que Ancosur, es la primera inmobiliaria en esta ciudad en poder implementar amenidades dentro de los edificios. Esto hace que sean muchísimo más atractivos y al mismo tiempo que la tasa de venta sea muchísimo más alta. Es así que dentro de nuestros proyectos tenemos casos en los cuales hemos podido vender un edificio completo en tres meses y los proyectos que ahorita vamos desarrollando ya han sido vendidos mucho, mucho antes de que concluyamos la construcción. Además de ello, ANCOSUR forma parte de un grupo empresarial en las cuales está involucrado un fondo, de, un fondo de capital y aparte de ello tenemos como parte del grupo empresarial una constructora. En ANCOSUR hay dos formas de invertir. Cada una de ellas tiene ventajas y desventajas. La primera de ellas es una inversión con una garantía hipotecaria, la que te permite garantizar tu inversión con una hipoteca sobre una propiedad de la empresa o en todo caso del grupo empresarial. En este caso, al ser muchísimo más seguro la inversión que vas a hacer, lo que hace es que la tasa de retorno de la inversión oscile hasta, los, hasta el 8%. Y la segunda es poder invertir sin una garantía hipotecaria. En este caso no garantizamos la inversión con una hipoteca, solamente con la operación del proyecto. Es así que el retorno de, la, de este tipo de inversión te genera una tasa de 12 a 15% dependiendo las garantías y las características de la inversión. les invitamos a que nos visiten nuestra oficina ubicada en San Carlos, a la altura del Parque Grau, donde podrás enterarte de todos los proyectos que vamos desarrollando y además podrías hacer un recorrido guiado dentro de estos proyectos. Angosur vive diferente.